No agarremos. What the fuck man? What the fuck man? What are you doing man? What the fuck man? El muerto no habla. El gringo es un puto. Hello motherf, then wow. What the fuck bro? Se le caí yo adelante el tipo ese y le tiré y él me mató ya, así de gratis yo con una cadena ahí dándole a chupármelo ya. Qué Lo... casualidad <risa> tío, ya, dos. ¡Los gringos no hablan! Déjenme posesionar al menos, no me han dejado hacer nada, perro no me han salir de aquí, de aquí voy a recargar la sniper Y nos fuimos, ahora sí a matar banco acá afuera No papi, escopetita de lejos conmigo no Tú eres maricón veo, okay? que escopetita de okay? que tú eres maricón veo no llores, no llores, no llores, que los muertos no hablan. No llores, llores tu madre, Maricola, no que está agarrando a tu madre. No llores, que está quedando sí, grabada Llora, llora papi, llora. No llores, no llores. Llorar, no llores. No, llores, no, no. Llore. Llora, llora. Lloro, ay, no, llores. no, no, es que no llores. No, vale, nada. No, llores. no, llores. no vale No, llores. no, llores. no, llores. no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y hey, loco. Eh, ya, pero. ha Claro, eh. eh? Eh, no, despacio, perro. Reloading. Changing mag. Venga, seres son cazavenga. Los estos son cazavenga. Otra vez, son casa, Otra vez, perro. Qué malo, le gusta morir. Down to the last five. The airdrop is coming. Reloading ah. Reloading, Ah, ah. so <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> reloading Cover me. si me mata esta gonorrea bien no toman, hablan hablan hablan como como si tuvieran una papa en la lengua no pueden usar bien la lengua no van a hablar no van a hablar la, la L la L como que se les come, come la lengua Enemy down. Ese peor estaría Enemy Qué es tuyo yoga guachupini. ¡Ja, Mira, se llama Guachupini, mío, no me porque ja, The is se fueron? Ah, se salieron los jugadores. Oh, pero ese si apenas estaba comenzando, perros. Escucho gente por acá, vamos a ver si. con un sniper aquí. Estos manes se fueron a jugar solos, perros. El airdrop está llegando Cayó una caja aquí cerca, perros Vamos a cogerla aquí a ver Antes que vengan estos manes Y se nos equipen y bailas No mamá de indio Machu Bichu bichu! Me mató con el escopeta, con Machu. Voy a matarme al que está en el techo aquí desde hace rato campeando ah, no voy a matarme a este pingo que está aquí Conmigo <risa> Falta el escopete está por allá abajo. Rafi fa, rapi fa, rapi pa, Claro, es el que yo le estaba diciendo. Bueno. The la espacial, de ah, ya me lo vieron. Esto perro buenísimo. Es una música. el